Nuestro país tiene que mejorar en muchas cosas. Los últimos 10 años de bonanza económica lamentablemente no fueron aprovechados para dar un paso adelante, para mejorar, para tener buenos servicios de seguridad, de salud, de educación, para mejorar los salarios. Lo que tenemos hoy lamentablemente es una gran presión inflacionaria, un gran aumento de precios que se siente todos los meses en el bolsillo. De todas estas cosas vamos a hablar el lunes 24, cuando estemos inaugurando nuestra sede, el próximo lunes, a las 19 horas junto a Pedro. Venite, Acompañanos. Es Eduardo Acevedo 1513, casi 18 de julio. Vamos a empezar a caminar por Uruguay que queremos construir entre todos. Queremos que todas estas cosas mejoren. Queremos que mejore la calidad de vida de nuestra gente. Te espero. Con la 10.520, vamos a ir a más.